lista de contacto, boludo, acepté la invitación pero no me deja salir de ahí. <risa> ¿Qué pasa ¿Qué? Sí, ¿Algún problema, ¿Qué boludo? Existe, ¿Qué hiciste con el juego de Explícame. ¿No? Sí. Nada. Boludo? Bueno, acabo de hacer una magia, me metí, al, me metí el perfil de Rambe y me puse en la no partida. No pasó el anti acabo del de Hace magia, boludo. Mm. Uy, no vamos a ir. Ah, buena es la de. de, de, de hacerlo, Uy, ese lo. Eh, no, nunca lo vi Ahí jugar, lo pero. No wow, el el, lo que que es Va a ser. Se le, le tiró unos aítes buenísimos recién, boludo. Si, sí, muy bueno. Oh. Están midiendo bastante. no ¿Qué? Tenés triple S, boludo. Buenardo. Altos stats. Esto es más mentiroso que lo va a ¡Uh! Ese combate hermano, ¡bien ahí! Uh, bien la luchada ¡No! ¿Igual están en uno? Por ahí ando Por ahí ando ahí Uh, estro de pedras. Che recién me contesta el club, ¡Qué hijo de Y de última Fue buenísimo arreglales. porque justo esperas <risa> al momento para pegarte boludo el counter ese que puso. Se acordó tarde de responder crudo en este puto. Encima seguro dice que no va a jugar, un culero, seguro. No, ese. Arréglale uno para después boludo de última Ahí, ahí va boludo. Están muy parejas, macho. Bolero, ni siquiera estoy leyendo el chat y a mí car me sigue bardeando boludo, es un de aprovecho mientras estos ustedes miren, yo aprovecho mientras y pongo a hacer la cena boludo todavía no comí hijo de puta no, ah, si ah con razón le, perdido te te que, la comer, no te quedes, no te no no quedes, no no no no no no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Malo. Vos no entendés nada, el Kai ya es experto en esto. <risa> Toda la estrecha y y por haber, hermano. Si, sí. ¿por qué, ¿Qué pensás que dijo, es un dios, boludo? Estás loco si pensás que voy a jugar un FT, estoy viendo dibujitos japoneses. <risa> que grande, Cruz, boludo. Yo voy a hacer lo mismo, me parece. El, que no, le no. Le a el WhatsApp si va a uh, jugar el martes en el término de Jackson. Sí, che bueno que, que, que está metiendo celot, o sea, boludo, la puta madre.